Amigos, retornamos nuevamente por aquí. La situación electoral cada vez se ve un poquito más cerca de la realidad de nuestro pueblo. Pero hay un punto que es de suma importancia ya ante los procesos que pudieran venir en el futuro. Partidos políticos, movimientos, organizaciones. Hay algo que nos llama poderosamente a la atención. ¿Cuáles organizaciones, cuáles partidos políticos tienen la verdadera o auténtica personalidad jurídica que establece la Junta Central Electoral? En esta noche yo quisiera por favor analizar a fondo esa situación, porque vemos hoy en día cómo salen organizaciones, partidos tal, organización tal, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? En esta noche nosotros vamos a recibir la visita del doctor Aridio Mercado, Quién es experto en derecho electoral, máster en derecho electoral. De manera muy importante, un conocedor de lo que es el derecho electoral en República Dominicana. Doctor, bienvenido por aquí nuevamente. Un abrazo. Abrazo, hermano Robert, y a, a todos los amables públicos televidentes que están con nosotros. Bueno, pues, como usted bien dice, lo cierto es que de hace tiempo se escucha eh, personas que aspiran a la presidencia, eh, y dicen tener partidos políticos, que pertenecen a un partido político. es una distorsión en cuanto a eso. Los partidos políticos, eh, para tener personería jurídica, tienen que estar reconocidos por la Junta Central Electoral. Es decir, el hecho de usted tener cuatro, una sigla o crear un movimiento o un nombre a un partido político, eso no quiere decir que tú puedes llevar candidatura a nivel congresual, municipal, ni presidencial, porque el partido político no está reconocido. Y otro que le llaman movimiento, a grupo, pero son grupo que, personas que se agrupan y pues forman un nombre y le llaman movimiento. Y a eso también pues apoyan a los partidos políticos. Pero eh, no es así. La ley de partidos políticos, la ley 33-18, define bien lo que es... Partido, agrupaciones y movimiento político. Los movimientos políticos son aquellos que se pueden dar en un municipio, un grupo de personas, pues eh, se reúnen, forman un movimiento, hace, lo llevan a la Junta Central Electoral, eh, cumpliendo con todos los requisitos que vamos a detallar aquí, eh, y la Junta Central después de Pueda, aprobado, entonces ese movimiento puede llevar candidatura municipal en ese municipio donde está ese movimiento. Las agrupaciones políticas, que pueden ser provinciales y municipales, por también tienen los mismos requisitos que el movimiento, pero esas pueden ser a nivel eh, con, eh, congresual, porque son en las provincias, ¿no? Y tiene que tener uh -huh. su sede en una de las provincias donde ellos dicen que van a participar. Es decir, una, una agrupación política. De una provincia, no puede, no puede llevar candidatura en toda la provincia, en toda la provincia del país, en la provincia exactamente donde esa, esa agrupación pues, ha fundado eh, esa agrupación política. Los partidos políticos, ya en sí, que también hay mucha distorsión y mucha persona hablando del partido tal, sí. los partidos políticos tienen unos requisitos que cumplir, igual que los movimientos en la Junta Central Electoral, que. Como dice la ley 33-18 en su artículo 14, 15, 16, 17, hasta el 22, que todo lo que tiene que ver con los las agrupaciones, movimientos y partidos políticos, tiene un procedimiento ante la Junta Central Electoral. Que el primero que hay que agotar es, si un grupo de personas o una persona, pues vas a formar un partido político, lo primero que tiene que hacer es acercarse a la Junta Central Electoral y notificarle de ese movimiento, agrupación o partido político, con las características y el nombre. ¿Por qué razón? ¿Por qué tiene que hacer esto? Porque puede ser que se esté gestando otro movimiento y el primero que lleve a la Junta Central Electoral la notificación de que está un partido en, en formación o un movimiento en formación. Entonces, a partir del artículo 15 de la misma ley 18 ahí están los requisitos que debe tener un partido político para su reconocimiento en la Junta Central Electoral, que debe hacerlo un año antes de las elecciones venideras. Tiene uh -huh. que hacerlo eh, el partido político o el movimiento. Y entonces, después de agotar lo que es eh, el propósito, el, entonces ese partido político para pues la Junta Central Electoral okay. eh, le le envía los documentos que va a la Junta Nacional eh, eh, a pedirle. Eh, pues las certificaciones o la declaración jurada sí. de los dirigentes que van a, a conformar ese partido político en cada municipio y provincia, con una cantidad de un 2% de las últimas elecciones que se han dado eh, en ese cuatrenio. Por tanto, entonces. Eh, ya después de este agotar todos estos procedimientos como eh, el nombre, el lema, los colores, siempre y cuando, tomando en cuenta que los colores no tengan una similitud con otro partido político, si asemejen, y cuidando también que no vayan a, a coincidir con los colores patrio de la bandera, patria, el escudo, y ni tampoco en el lema, en su nombre, los padres de la patria. Muy importante esa parte sí. en la formación de un partido político. Eh, tiene, si es un partido político, pues la sede central debe estar aquí en el Distrito Nacional o en la provincia. Si es una agrupación, pues en la provincia donde se indica, donde va a estar esa agrupación. Y si es un movimiento político en el municipio, puede ser el Instituto Nacional donde van a concurrir y donde van a llevar candidaturas eh, municipales en caso de los movimientos y la agrupación en cuanto de que sea, eh, pues ya en la congresional. Así es. Eh, doctor, algo muy importante, porque usted ha estado haciendo un desglose de lo que exige la ley en este sentido, el tema de los locales de los locales de los partidos, ¿tienen que existir en la demarcación donde se desarrollen si son movimientos, si son agrupaciones, pero hay una cantidad determinada de locales que tienen que tener para poder llevar a cabo ese proceso de evaluación para obtener la personería jurídica. No, la ley lo que dice es que tiene que tener un local, sede central del partido político. Muy bien. En, en el Distrito Nacional, la capital, como a nivel general, y los movimientos en el municipio cabecera, donde dice que o el municipio que va, que el movimiento va a, a, a formarse, y a, okay. a, por igual las, las agrupaciones. Ahora bien, como la Junta Central Electoral le pide que en cada municipio o provincia tú tienes que tener una dirigencia y tienes que tener ahí en cada municipio tiene que tener autoridades. Como especie de representación. Eh, representación, representación, pero tiene, que, cada... ser, o sea, tiene que estar representada y tiene que tener ahí su núcleo, ¿no? Sí. Es decir, ahí está el presidente provincial, como está estatuido eh, eh, en, en, lo, en los estatutos y en la misma ley. Por tanto, aquellos partidos mejor tener un local... Porque eso significa entonces que si hay un local, pues entonces es que hay representación y que hay autoridades ahí. Okay. Las autoridades provinciales de esos partidos políticos, quienes van a ser cuando el partido ya sea reconocido. Es decir, la ley no le exige que tiene que tener locales abiertos en las 32 provincias. Ahora, sí tiene que tener entonces ahí las autoridades provinciales y municipales que van a dirigir esa provincia. Tiene que estar ahí conformada y tiene que estar eh, pues documentada con cédula con su dirección y su firma para ello entonces, dando aquí ciencia de que ellos están formando y van a pertenecer a ese partido político en formación Ok, algo también muy importante, la ley establece o exige lo que es la capacitación o formación a su militancia Bueno, ya posterior después del Amén. partido político está reconocido y tener persona jurídica la ley establece de hecho un 10% de los fondos que, que ese partido recibe de la Junta Central Electoral eh, pues entonces hay que detinarlo y so pena de la Junta, eh, pues eh, limitarle los fondos los fondos que le da el Estado Dominicano uh -huh. si ese partido no contribuye a la formación de su miembro de un partido político porque recibe fondos del Estado y en la misma ley entre establece un 10% para la formación de su dirigente y de sus miembros de los partidos políticos. Okay. Me gustaría entonces viendo esa parte, ahí doctor, algo, algo que yo sé que no debe interesar a todos. En la actualidad en República Dominicana, para mencionar un caso así al azar, vimos que en las pasadas elecciones hubo un debate entre el caso de Ranfi y Trujillo, que dentro de la organización que él estaba no pudo llevar a cabo sus aspiraciones. Ese movimiento o ese partido político está debidamente reconocido Dentro de eso es que establece la personería jurídica, doctor. Lo que pasa con Ramfi Trujillo. Ramfi Trujillo estuvo visitando algunos partidos políticos. Él tuvo fue candidato de un partido reconocido, que era el PNBC. Okay. Él, él representaba un partido decía un partido político que nunca ha sido reconocido en la Junta Central Electoral. Ahora bien, el caso de Ramfi, un caso eh, no no tiene que ver nada con el partido, sino él personalmente, que tiene un impedimento constitucional okay. en virtud del artículo 20 de la Constitución, de que todo candidato presidencial eh, pues debe renunciar a su ciudadanía y él es ciudadano norteamericano o renunciar o vivir con una de 10 años, entonces eso, Frank Ramfrey no cumplía con esos requisitos. Porque si bien es cierto que él no tiene un partido político formado ni, ni en la Junta Central Electoral, ni con personas jurídicas, él fue por un partido, eh, creo que fue el PNBC, pero entonces un grupo de personas, una fundación, eh, pues eh, entonces... Eh, envió eh, hizo un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Electoral en ese momento y pues fallaron en contra de él, eh, de que él no la, condici... la las condiciones, los requisitos para ser candidato presidencial. Más no el partido. El partido creo que concurrió, que fue el PNBC en ese momento, que él pertenecía, porque él tuvo primero sí. en otro partido, que ese sí perdió la presión jurídica y todavía está esperando una sentencia para la Junta volver a resolutar. Otro partido que él estuvo antes. ¿Cuál, cuál partido PDI. sería ese? Él tuvo en el PDI antes. Y entonces el PDI hubo unos conflictos. Ahí, sí. pues, entonces el PDI él estuvo en, en otro partido y al final... ¿Qué? él se inscribió en el partido PNVC. en el PDI no se iba a inscribir porque todavía no llegaron los plazos para inscribir las candidaturas. Que algo importante, de hecho los partidos políticos, la Junta Central Electoral, por eso que no inscribe candidatura cuatro meses antes de las elecciones, porque la Junta tiene que, aquellos partidos que han solicitado reconocimiento, tiene que contestarle sí o no, cuatro meses antes de las elecciones, ¿eh? porque si un partido le, eh, la Junta inscribe candidatura a los demás partidos, y entonces es un partido que está reconociendo, y posterior a eso que lo reconoce, entonces ese partido se va a quedar sin inscribir la candidatura. Por eso lo, los, la, la ley y la Junta tienen unos calendarios específicos para cada cosa. Ok. Entonces, el PDI me decía, ya no tiene personalidad jurídica. Perdió la personalidad jurídica, pero aún está, creo que tiene un, tiene un recurso ante el, ante el TCI y otro ante el Constitucional, y creo que... Pues el constitucional le dio una vía, pero la Junta todavía no ha resultado en cuanto a eso. Entre otro partido también que aquella vez tuvo pelea, la Junta no le reconoció, que fue el partido que, que dirige el amigo Carlos Peña. Okay. Creo que se llama su, eh, bueno. Generación de Servidores. Generación de servidores. Sí. El, el Tribunal Constitucional le dio ganancia de causa a una parte y la Junta tiene que volver. Pero hasta ahora, los partidos políticos. Eh, que están reconocidos son 29. 29. Total. Con país posible, que fue que Morrison y los demás partidos, y tres movimientos, que es Movimiento Anglia, Movimiento Alcarrizo y movi otro movimiento, creo que de la Romana, que sí están reconocidos. Porque es como decíamos... ¿Son movimientos locales o con carácter nacional? Son no, no, municipal. Los movimientos no pueden ser con carácter nacional. Solo los partidos políticos tienen jurisdicción eh, a nivel nacional. nacional. Los movimientos tienen que ser... A, eh, solamente la jurisdicción de la del municipio, Los, las agrupaciones en, en la provincia completa y su municipio. Así es. Tenemos que, tenemos que hacer una pausa, perdóneme que lo voy a interrumpir ahí, pero es que me gustaría que retomando ese tema que usted iba a iniciar, pero también vamos a evaluar, porque usted ha dicho algo muy interesante, doctor. ¿No están vendiendo sueños algunos partidos que vemos con nombre y colores que no existen dentro de la Junta Central Electoral? Vamos a ver eso a fondo cuando retornemos.